bendición, coméntalo para yo saber, para saberlo a los hermanos, para que otros que quieran ver el video, vean eso y digan voy a verlo, y también este lo que hay que hacer, bueno, suscríbanse y denle me like gusta si esto les sirve de, de, de revelación bendito sea el abogado bendito sea Yahweh, bendito sea Yahshuambe, que nos bendiga Yahweh En el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será, a él correrá el justo y